Vamos a ver porcentaje ahora. Imagínate que vos trabajás en un lugar en donde te piden que ajustes los precios eh, un 10% más caros. Por ejemplo, que lo que costaba 100 ahora pase a costar 110. O que hagas una, un descuento al cliente de un 10% en cada compra. Por, o de un 15% cada compra. O sea, que lo que costaba 1000 ahora va a costar 850. Por decir algo, está una cosa así. Bueno, ¿cómo se hace eso? Vamos a construir una pequeña, pequeña, pequeña eh, tabla de precios. Vamos a imaginarnos que estamos trabajando en un, en un kiosco, ¿está? Entonces ponemos lapiceras, lapicera, ponemos, eh, ¿qué más? Eh, papel, son esas hojas cuadraditas de colores, papel glacé, creo que le dicen origami también. Vamos a poner goma de pan, goma de tinta, vamos a poner, yo qué sé, chicles. Bien, punto. Acá me quedó negrita. mira voy a hacer una cosa. Voy a seleccionar todo y voy a poner y quitar negrita. ¿tá? Así se van esos efectos. Voy a agregar celdas y columnas. Porque a vos puede ser que te haga falta agregar una columna entre esta y esta o lo que sea. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pararme acá arriba de la lapicera. O sea, voy a seleccionar todo el renglón lapicera. Clic derecho. Insertar filas encima. ¿Está? y le voy a dar de vuelta, clic derecho, insertar filas encima, así pongo acá artículo, artículo son las cosas que vende el kiosco, acá voy a poner precio, y acá voy a poner incremento, ¿Está? incremento quiere decir una suba de precio, ¿Está? después te voy a mostrar cómo se hace el descuento, ¿Tá? primero que nada, lapicera, ¿qué puede costar bueno, hoy en Uruguay una lapicera puede costar 700 dólares, con, con estas condiciones actuales que tenemos, que está subiendo todo, sale 750 pesos el kilo café, bueno la lapicera debe salir 800 pesos, vamos a ponerle ¿no? está, papel glacé 1486 vamos a ponerle, ¿qué? vamos a Uruguay nomás. goma de pan, 5550 goma de tinta 1899 y chicle 2568 qué país barato Uruguay, bien todos esos precios, ¿está? Entonces, incremento. A nosotros nos dicen, la lapicera subió un 68%, el papel glacé subió un 1%, la goma de pan subió un 5%, la goma de tinta un 55% y los chicles un 33%. ¿Está? Ahora, ¿cómo hago yo para sumarle a 800 el 68% de 800 y mostrarlo en otra celda? ¿Cómo hago yo para subir a esto, a este precio, subirlo un 68%? ¿O a esto subirlo un 1%? ¿O a esto subirlo un 5%? ¿Cómo hago? Muy sencillo. Voy a venir acá y pongo precio final. ¿Está? Voy a ir ahí y voy a poner. Es igual esto por esto por ciento. E4, ¿sí? Por G4%, hacia a lo bestia, y Enter. ¿tá? Esto es lo que corresponde eh, incrementar. Esto es lo que subió este precio. Entonces, todavía me queda sumarle esto a esto, ¿está bien? Pero voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo hago para calcular el 1% de 1486? Es igual esta celda por esta celda por ciento. Enter. Este subió 544 pesos. Este era el precio antes. Eh, este subió 14.86. Este es el precio antes. Y así voy a hacer todos. Es igual. Este por este por ciento. Enter. Y lo mismo. Es igual. Este por este por ciento. Y esto es igual. Este por este por ciento. Muy bien. Ahora. Te voy a mostrar dos cosas. Atente al lupo, caperuchita. Atente, atente. Prestame atención. Lo que tengo que hacer yo, puedo hacer otra columna acá que sume esto más esto y me lo muestre. Pero no, yo la voy a complicar y te voy a mostrar algo como para ti, que sos una persona inteligente que, que está mirando el video. Soy un paisano medio atravesado. Te voy a tratar como tú te mereces que te trate. No como una persona que piensa poco, sino como una persona que puede construir mucho con el pensamiento. El único mérito que tengo... Ese era un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante Entonces voy a apretar F2 para abrir el contenido de la celda y mostrarlo Si yo sé que E4 por G4 me da 544 Y sé que acá está lo que tengo que sumar mira lo que voy a hacer, Mira bien lo que voy a hacer Que quede claro, bien claro Voy a poner es igual E4 Más, y voy a abrir paréntesis y voy a encerrar todo esto entre paréntesis. O sea, ¿qué estoy haciendo? Sumar 800 más 800 por 68%. Mirá. Ahí tenés el precio real del artículo. O sea, subió un montón de plata. Estaba en 800, se fue a 1.344. Voy a hacer lo mismo con este. 1.486 más 14,86 va a dar más o menos 1.500. Por ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abro la celda y voy acá y pongo E5 más y encierro todo esto entre paréntesis, entonces me da 1501, vos me podés decir, ah bueno, pero yo quiero ver cuánto subió, yo no quiero tener todo toda la cifra metida dentro de un precio final, bueno, entonces en ese caso voy a hacer control Z, control Z, y en vez de precio final, le voy a poner valor agregado, acá voy a poner porcentaje, acá voy a poner eh, nuevo eh, suba, voy a poner acá, y acá voy a poner total, o precio final. Entonces vos tenés el precio que era hasta antes de la suba. Tenés cuánto subió a nivel de porcentaje. Tenés la suba que representa este porcentaje. Y acá vas a hacer la suma. ¿De qué vas a hacer la suma? ¿De esto más esto? ¿De esto más esto? ¿O de esto más esto? Presta atención. presta atención. El porcentaje lo voy a poner en un color rojo. ¿ta? El precio en un color verde. Y esto en un color distinto, en un color azul. ¿Está? Entonces vos tenés que hacer lo siguiente: precio más suba. ¿Está? El porcentaje ya lo calculaste. ¿Cuánto subió este? Las lapiceras, ¿cuánto subieron? De 800 pesos se fueron a un 68% más caro. O sea que ahora salen 544 pesos más. O sea que tenés que sumar este más este. ¿Qué pasó con el papel glacé? Salía 1486 y subió 14 pesos con 86. Por lo tanto, tienes que sumar esto más esto para ver el precio final. Y eso es lo que vamos a hacer. Y te voy a mostrar otra cosa más. Es igual esto más esto. Enter. Entonces, ahora sí tenemos precio final. Las lapiceras pasaron de 800 a 1344. ¿Por qué? Porque subieron un 68%. ¿Y cuánto es un 68%? 544 pesos. Vamos a razonar lo mismo. Vamos a hacer lo mismo acá. Acá es igual precio anterior, más lo que subió. Enter. Entonces, ¿qué pasó con el papel glacé? Antes salía 1.486. ¿Cuánto subió? Un 1%. ¿Cuánto representan dinero? 14.86. ¿Y cuál es el precio final? 1.486 más 14.86, o sea 1.501. Te voy a mostrar cómo copiar todas estas fórmulas para que no tengas que hacer renglón por renglón siempre lo mismo. Voy a hacer lo siguiente. Es igual esto más esto enter y me voy a poner ahí y voy ves que acá tenés un puntito o un cuadradito que si vos te acercás. si yo me acerco por este lado no pasa nada si me acerco por este lado nada y por este lado nada pero si me acerco por acá que es donde está el cuadradito se transforma en una en un signo de más bien grande bueno voy a hacer clic y voy a arrastrar para abajo y ahí tengo los resultados peñarol inteligencia vamos a ver si, si está bien esto voy a abrir la fórmula con f2 o con doble clic es igual esto más esto, muy bien, le doy escape, es igual esto más esto, muy bien, le doy escape, o sea que, si vos mirás acá arriba, es E4 más I4, así, arribita, así, E4 más I4, E5 más I5, en la barra de fórmulas, o sea, acá, eh, E6 más I6, E7 más I7, y E8 más I8, o sea que la planilla de cálculo es ciertamente inteligente, ¿está bien? Tiene un grado de inteligencia, que le da para entender que si vos arrastras hacia abajo, seguramente querés sumar estos dos, luego estos dos, luego estos dos, luego estos dos. Hasta no se queda con esos dos de arriba. ¿Está bien? Bien. Ahora, imaginemos un país mucho más interesante donde los impuestos bajan. No como dijo el presidente que no iba a subir los impuestos y subió todo. Subieron los impuestos, subieron todos los precios. Vamos a decir al presidente que baje los precios. que somos Nosotros somos trabajadores y precisamos pagar menos. ¿eh? A ver si lo puede arreglar al señor este presidente estás enojado sentí que te perjudicaron digo que no puedo hablar molesta incomoda te estoy contando algo real no sí, estoy sí. haciendo circo a mí solamente me inquieta la inestabilidad laboral a veces bueno entonces qué vamos a hacer ahora ahora te vamos a mostrar cómo se hace una baja de precios está una baja vamos a eliminar estos valores vamos a eliminar todo lo que está aquí sí y Vamos a hacer lo siguiente. En porcentaje voy a ponerle que la lapicera bajó un 70%. El papel C bajó un 80%. La goma de pan bajó un 90%. La goma de tinta bajó un 78%. Y los chicles bajaron un 88%. ¿Está? Ahora, acá voy a poner eh, descuento. Entonces, esto sigue siendo lo mismo. Bueno, esto también tengo que borrarlo, ¿verdad? Voy a borrarlo. Esto sigue siendo lo mismo. Hago es igual esto por esto por ciento. Enter. ¿ta? Esto por esto por ciento. Acá voy a poner es igual esto por esto por ciento. Enter. Ahora voy a copiar. Como ya te mostré cómo se copiaba, me acerco por este lado y arrastro todo para abajo y ahí completo los descuentos que se le van a aplicar a estos precios que están acá. Y acá, en vez de hacer la suma entre el precio que era y lo que subió, voy a hacer la resta, es igual, esto menos esto, enter, ahora se ve un poco más razonable el precio de la lapicera, aunque está muy caro también, voy a copiar esto todo para abajo, está y acá te voy a mostrar, por ejemplo, vamos a bajarlo un poco más, vamos a bajarlo un 90%, 80 pesos la lapicera, no, no me gusta, 95%, no, no me gusta, 98%, ahí está un precio razonable con la lapicera, papel glacé vamos a hacerlo bajar bastante, vamos a ponerle 90% también, no, no me gusta 95%, no, no me gusta pero qué podemos esperar 98%, todo un 98% vamos a bajar, a ver si queda bien goma de paz muy cara, 99% no, 99.5% no, 99.8% bien, ahora sí ahora sí, goma de tinta 90%, da, sale muy cara 99% Está, está bien como de tinta, 20 pesos más o menos. Chicle, ¿cuánto? Vamos a bajar un 99% de los chicles. No, hay que bajarlos más. 90, Porque es cada chicle individual, 99,9%. Ahora sí, 2 pesos y medio. Está, Ahora quedó. Entonces, ¿qué pasó? Estos precios bajaron un 98%, un 99,8%, un 99 y un 99,9. El descuento que hay que aplicar es esto. Entonces hay que hacer, antes salía 800. ¿Qué pasó? Bajó un 98%. Ojalá pase algún día. ¿Qué, ¿Qué representa esta cifra? 784 pesos de 800. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 800 menos 784 y me da 16. ¿ta? Así se hacen las bajas de precios también. Están las subas, están las bajas. Vos acordate que estas celdas son interactivas. Esto lo calcula la computadora y esto también. Pero esto y esto lo pones vos. Entonces, si la lapicera saliera a 500 pesos, bajaría a 490 y quedaría el precio en 10. O sea, se hace todo de forma automática. Espero que hasta acá hayas comprendido todo esto. En el siguiente video te voy a mostrar más cosas. Te voy a mostrar máximo, mínimo, promedio, moda y redondear. Todo eso, ¿está? Vamos arriba. Pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe, que es un gran profesional y una gran persona.